Creo que es muy mágico. Y a pesar de ser un evento de ventas, vamos a aprovechar mucho para hoy pedir cosas guapas. ¿Cuántos de ustedes tienen claro lo que ofrecen? ¿Cuántos de ustedes realmente tienen un análisis de su mercado? ¿Cuántos de ustedes realmente saben cuáles son sus competidores? ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu oferta de valor? Y cuando hablamos de venta, Pensamos que es únicamente, ay, yo te vendo. ¿Tienes sed? No, no tengo sed. Ten sed, te vendo el agua, no me jodas. Pero las ventas no funcionan así en realidad. Tú no creas una necesidad únicamente. Tú la detectas y lo que haces es expandir esa necesidad. Según Gran Cardón, uno de mis grandes mentores en venta, es el arte de persuadir e influir sobre las personas para que compren una idea. Vamos a definir, y les voy a mostrar lo que alguno de ustedes ya ha visto pero vamos a definir nuestro negocio desde el proceso de, de ventas, desde los cimientos, ¿qué necesito para una venta? Después de, los, de, los, de, los, de esto, de los cimientos, voy a previa a pre una llamada y luego a los cuatro pasos para influenciar sobre las personas con integridad. Para que entiendan que aquí les voy a incomodar demasiado, aquí los voy a molestar mucho, aquí los voy a sacar de esa zona de confort que es la que los tiene en los resultados actuales. El emprendedor por naturaleza es una persona que está sobreviviendo día a día Porque el emprendedor juega con los recursos que tiene Ya sean de papá, de mamá, del banco o propios Otra cosa es el empresario que tiene un sistema y que ha detectado necesidades reales La pregunta es, ¿tú te estás viendo como empresa? Yo sé que muchos de ustedes no lo están haciendo O sea, ¿en qué te quieres diferenciar en el mercado? Si la gente habla de ti ¿Qué quieres que piensen? Entonces para una venta se requieren unas cosas sólidas, unos cimientos, unas estructuras que hacen que no se caiga ¿qué? la venta ni el negocio. Si tu propósito de la venta es únicamente generar ingresos, yo te estoy viendo como un filete de carne. O sea, mi propósito es solamente sacarte el dinero, la estoy cagando. Entonces la gente siente el hambre, la gente siente la necesidad, la gente siente las ganas. Nosotros tenemos un vendedor que sabemos que sí o sí quiere vendernos. Y si tu único deseo es conseguir dinero para llegar al final de mes, la estás cagando. No, para mí está de puta madre ser el dueño de la empresa. Pero ¿y quién me está controlando? ¿Y quién me está midiendo? Mi foco aquí es hacer una experiencia acojonante para las personas. Mi objetivo con todo esto es que ustedes salgan no como emprendedores, sino con una visión macro para convertirse en empresarios y salgan a comerse el mundo. Yo sé que con, usted, con esto ustedes van a multiplicar por 5, 6 o 7 sus ventas. ¿Está de puta madre o no está de puta madre? Está del carajo.